Vamos a actualizar, si les parece, los datos del coronavirus, porque ya saben que todavía sigue ese brote en marcha y los últimos datos dicen que ya son 493 los fallecidos y hay casi 25.000 infectados. Sus consecuencias han llegado también al Mobile World congres de Barcelona. La compañía coreana LG ha cancelado su participación en la cita y la organización también está tomando medidas preventivas. Además, en China se ha suspendido el gran premio de Fórmula 1 y todos los eventos deportivos del país. Ríos de Tintas están escribiendo sobre el coronavirus... ...pero aquí está Patricia Ramírez para darnos algunos consejos... ...para no que no se nos vaya mucho a la cabeza con esto, Patricia. Sí, es que es el momento ideal para todos los hipocondríacos... ...y yo creo que en situaciones como estas, hasta para los que no lo son... no uh -huh. ...llega como la idea de la palabra pandemia y nos entra un miedo que nos morimos... Uh -huh. ...y yo creo que es el momento de tener un poquito de sentido común. Venga, ¿qué hacemos? El primer consejo es decir a la gente que elija bien su fuente de información... Uh -huh. ...está claro que uno tiene simplemente que seguir, escuchar o leer... ...a los profesionales relacionados con el campo de la salud, ya está... ...es que me ha dicho una amiga, es que me dice un vecino, es que he leído... ...esa información no nos sirve para nada más que para desconcertarnos. Y luego creo que también tenemos que mirar... Eh... ...qué fuentes, ¿no? ¿Qué datos podemos Exacto. creernos? Las opiniones son subjetivas, pero los datos como números o estadísticas, no. Entonces vamos a ver un poco qué dicen las estadísticas, porque nosotros escuchamos 7.000 contagiados en China... ...pero 7.000 contagiados respecto a qué, a qué número de población. Mm. Y eso en relación a España a otros países, ¿qué significa? ¿no? Entonces interpretemos bien los datos y dejémonos guiar por las estadísticas, porque esas tienen poca subjetividad. Y que si nos metemos en Google, eso es un gran contenedor de datos... O sea, hay, bueno, de datos y de todo. Exacto. Internet es Internet, pero no es la OMS. Entonces, cuando tú te metes en Google, pues el doctor Google te ofrece millones de entradas relacionadas con opiniones que no todas son lo suficientemente fiables. Y la gente enseguida, por leerlo en Internet, eh, pues le da credibilidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y buscar fuentes que tengan credibilidad y fiabilidad. Como los consejos médicos. Exactamente. A la hora de prevenir, vamos a seguir los consejos médicos como estábamos escuchando aquí. Porque hay personas que, tú, el otro día me pasó, uh -huh. yo iba en el tranvía en el, en el, en el AVE y comentaba un poco pues, pues debía tener gripe, tosí y había delante mía en una mesa una señora que sacó una mascarilla y se la puso, yo no sé si fue por mí o pues pero me, me quedé un poco como anonadada ¿no? ¿a dónde podemos llegar con esa histeria? Uh -huh. entonces ¿qué dicen en España eh, sobre la prevención? el tema de lavarnos las manos el estornudar de esa manera uh -huh. si hubiese que utilizar mascarilla nos lo dirían así uh -huh. que vamos a estar tranquilos porque no ha sido por ahora un consejo. Claro Patricia, pero hay quien no puede evitar angustiarse y aparecen lo que son las teorías de la consulta Conspiración. ¿Cómo nos gusta una teoría de la conspiración? Que ¿verdad? sueltan el virus, bueno, como con los piojos que decían que sueltan los piojos en los colegios para que los laboratorios luego vendan sus productos. No es verdad. O sea, cada año tenemos un, un proceso vírico o alguna enfermedad que por lo que sea tiene más, eh, más auge o más estadísticamente pues aflora más y simplemente es, es eso, nada más. Y sobre todo relativizar, redimensionar, ¿no? Hagamos memoria. Eh, ¿Qué ha ocurrido con la gripe aviar? Eh, ¿Qué ha ocurrido con el síndrome de las vacas locas? ¿Qué pasó con el ébola? Vamos a centrarnos por menos en España. Sí. ¿No? O sea, ¿cuál fue la problemática? ¿Cuál fue la incidencia? ¿Qué consecuencias tuvo? Porque cada año aparece eh, una enfermedad alarmante y a todos se nos va un poquito la cabeza. Pero cuando miramos para atrás, luego en España tenemos un sistema sanitario que es una maravilla y que normalmente sabemos perfectamente controlar, eh, prevenir y curar cuando surge una situación. Claro, pero pues, claro. que... Al final, Patricia, vivimos en un mundo globalizado. Sí, tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre tiene que estar presente en nuestras vidas y estas personas que tratan de querer controlarlo todo, al final terminan con un nivel altísimo de ansiedad. Bueno, y para concluir ya... Para concluir, se, vamos a tratar de salir fuera de la obsesión. Aquella gente que tiene tendencia a rumiar y a darle vueltas, sal fuera de tu obsesión. Eso quiere decir, déjate de mirar internet, deja de que esto sea un monotema, deja de hablar del coronavirus, deja de leer cosas sobre este tema y ponte con lo que tienes que hacer, que es trabajar, relacionarte, hacer deporte y vivir de forma saludable. Oye Patricia, muchísimas gracias a por ti. esta sección y por cierto, feliz.